En menos de dos días se han registrado dos explosiones de polvorines en distintas comunidades de la entidad poblana. El primero, el domingo 5 de diciembre, en Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan Cebonilla, que dejó un saldo de una mujer muerta y ocho lesionados. De acuerdo a la secretaria de Gobernación en Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral, el lugar operaba sin permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Era un taller clandestino. La segunda explosión sucedió ayer 6 de diciembre en Santiago Tenango. La secretaria de Salud Estatal confirmó hoy el deceso de seis personas por la explosión en Santiago Tenango, en Felipe Ángeles. Pues, lamentablemente hubo seis fallecidos, cuatro adultos y dos menores de edad. Se están haciendo las investigaciones y de momento se encuentra resguardada la zona por elementos de policía municipal, estatal, sedena. Y no es la primera vez que estos hechos dejan cuantiosos daños y cobran vidas. Sin embargo, autoridades continúan sin regular los establecimientos.